Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Esperado por ti, con un corazón sediento que espera. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Harim Navi, yo soy parte del equipo pastoral del Centro Cristiano Calacuaya, estamos muy cerca de la Ciudad de México y pues me da mucho gusto poder compartir este tiempo contigo, soy parte del equipo 48H, eh, pues ahora sí que muy contento también de poder participar con el pastor Antonio Florido en Puerto Rico y este es un tiempo, este proyecto de 48H, eh, es un proyecto de 48 horas de testimonios, de predicación, tiempos de adoración, sobre todo con el objetivo de que tú te puedas conectar con Jesucristo. Que tú puedas tener este mensaje de vida para, para ti, este regalo de las buenas nuevas de salvación para tu vida. Así que... Déjame ir comenzando, eh, no sin antes recordarte que tú nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, con, eh, con la leyenda, arroba maratón 48h20. Eh, ahí nos puedes encontrar, ahí nos puedes seguir y puedes también encontrar muchos más recursos y enseñanzas que están disponibles para ti. Y bueno... Va a haber eh, otros participantes también, así que eh, si no puedes quedarte todo el tiempo conectado, puedes mirarlo después. Tenemos muchísimas cosas para ti, para tu vida. Y le damos gracias a Dios al, y al equipo de 48H por esta oportunidad que, que nos da de poder compartir contigo este momento. Hoy estaremos hablando acerca de de que Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser tu amigo, y no cualquier tipo de amigo. Fíjate bien, desde, desde el principio Dios ha tenido en su corazón el poder habitar en medio de ti, el poder habitar en medio de nosotros. Tristemente el hombre le ha dado la espalda al Señor y y pues eh, también lo hemos sacado de nuestras casas, lo hemos sacado de nuestros negocios, lo hemos sacado de, de nuestro diario vivir, siendo que, que Él desde el principio ha manifestado esa voluntad y ese anhelo de poder estar con nosotros, ¿sí? Muchos tienen esa idea de un Dios, que está enojado, que está sentado en su trono y que nada más está así dictando sentencias en contra del ser humano y, y castigándolo continuamente. Esa es una falsa idea de, de, de nuestro Dios. Ajá. Déjame irte contando. Eh, en Génesis, por ejemplo, en Génesis, que es parte de la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 8, dice... El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Fíjate bien, esta figura es muy bonita porque nos habla de que desde el principio, desde el jardín del Edén, ese lugar maravilloso que Dios creó para el hombre y que lo plantó ahí, en ese lugar Dios ahí estaba presente. Dicen otras versiones de la Biblia que su voz se paseaba al aire del día. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se comunicaba con Adán y Eva continuamente. Su voz estaba ahí presente. Y, y esta parte de la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando, cuando hay una comunicación... Eh, ahí estamos hablando de una relación Ajá. puede ser una relación de trabajo, puede ser una relación de compañerismo eh, una relación de, de amistad una relación conyugal Ajá. pero ya cuando hay una conexión a través de la de la comunicación entonces podemos hablar de una relación Ajá. ahora Aquí la pregunta sería, ¿qué tipo de relación queremos con Dios? ¿Una relación lejana o una relación cercana? ¿A ti cómo te gustan las amistades? ¿Te gustan amistades eh, con las que puedes confiar, con las que puedes apoyarte en momentos difíciles? ¿Amistades con las que te puedes reír cuando estás contento, cuando... ¿Tienes eventos importantes en tu vida? Por ejemplo, cuando te casas, cuando nace uno de tus hijos. ¿Qué tipo de relación te gusta a ti tener? Tal vez te han lastimado, tal vez ya no confías tanto en la gente y a lo mejor te cuesta trabajo relacionarte, pero finalmente yo creo que si nosotros hemos tenido un amigo en alguna etapa de nuestra vida... Es, es muy bonito poder confiar en alguien. Poder tener a esa persona que, que a veces va mucho más allá que un hermano. ¿Ah? Y, y Dios, créeme, Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere establecer una relación contigo. Una relación no superficial. Una relación cercana una relación profunda. Ajá. Él está interesado en que tú le conozcas. Él está interesado en, en, en conocerte también. Obviamente, Él te conoce. Ajá. Pero Él quiere estar cerca de ti. ¿Sí? Entonces, yo quiero que, que por un momento imagines en tu mente, en tu cabeza, ¿Cómo era ese lugar tan bonito, el jardín del Edén, donde Dios plantó al hombre y a su mujer? Y ahí en ese lugar tan bonito, tan precioso, ahí estaba presente la voz del Señor, la voz de Dios. ¿Y qué, qué les platicaría? ¿Qué les diría? A lo mejor ellos se acercaban y, y le contaban sus cosas, le contaban su día, le, le decían tal vez, mira, est en este día le pusimos nombre a estos animales, en este día probamos estas cosas, probamos estas frutas que saben excelente. Eh, en fin, yo creo que había una plática, una dinámica ahí muy interesante, pero al mismo tiempo Dios les hablaba, Dios les enseñaba cosas, Dios se comunicaba con ellos. Eso es seguramente lo que pasaba su voz se paseaba al aire del día. Y esto lo podemos ver desde Génesis y a lo largo, de, a lo largo de, la, de la Biblia podemos encontrar diferentes escrituras donde habla que Él quiere estar en medio de ti. Él quiere establecer su habitación en medio de ti. Ajá. Dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice en la Reina Valera contemporánea, y harán un santuario en mi honor. Un templo, un lugar, y yo habitaré en medio de ellos. Me llama mucho la atención esta última frase. Yo habitaré en medio de ellos. ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quiere estar el Señor? En medio de ti. En medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra sociedad. Pero como ya lo comentaba, muchas veces nos hemos encargado de sacarlo, de sacar a Dios de nuestra casa, de sacar a Dios de nuestra vida, con muchas actitudes, con muchas cosas eh, que hacemos, que que le desagradan, que lo ofenden. Entonces, yo, yo quiero de veras que, que tú reflexiones acerca de esto que, que te estoy mencionando, porque es el anhelo finalmente que tiene Dios en su corazón, estar cerca de ti, más cerca de lo que tú, tú te imaginas. Éxodo 25, ocho es lo que leímos. Ahora vamos a leer lo que dice Levítico, capítulo 26 versículo 11 Levítico veintiséis, once, leo la versión Reina Valeria contemporánea y dice, yo estableceré mi residencia en medio de ustedes. Ahora lo dice de otra forma, ya no, ya no como un templo, ¿verdad? Porque cuando nos imaginamos un templo, Tal vez nos imaginamos algo tan sagrado que, que, que se sale de lo cotidiano, ¿no? Se sale así de, de nuestra zona, eh, de, del diario vivir, del diario acontecer. Pero ahora está diciéndolo de otra manera. Yo estableceré mi residencia, mi casa, mi habitación. ¿ajá? En simples palabras, en medio de ustedes... Y no lo rechazaré. Si algo nos aleja de Dios, si algo nos, nos aleja y pone una distancia entre Dios y el hombre, es el pecado. Todas esas cosas malas que hacemos, todas esas cosas que, que desagradan a Dios, todo eso nos aleja de Él. Pero Él quiere enseñarnos. Esa manera de vivir, esa manera de, de conducirnos correctamente. Él nos quiere enseñar su justicia. Su justicia es hacer lo correcto. Él nos quiere enseñar su verdad. Y en su verdad no hay engaños, no hay hipocresías, no hay mentiras. No hay todas esas cosas que, que te alejan de Dios. Tristemente, vivimos en una sociedad permeada por la hipocresía, permeada por, por la falsedad. Muchas veces ya no, ya no creemos en lo que nos dicen nuestros gobernantes, ya no creemos en lo que nos dice la prensa. Todo el tiempo estamos dudando. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de tantas mentiras, tantas falsedades, tantas, eh, tanta corrupción incluso. Este tema de la corrupción también es muy triste y ha permeado muchísimos niveles de nuestra sociedad. Y todo esto nos aleja de Dios, todo esto provoca que, que nos estemos distanciando continuamente de Dios, pero Él nos quiere enseñar la forma correcta que debemos vivir. Así que por eso Él insiste, Él insiste que quiere habitar en medio de nosotros que quiere hacer su residencia en medio de ti, ¿sabes dónde quiere habitar el Señor? ¿Sabes dónde quiere morar? Aquí, en tu corazón. Ahí es donde principalmente Él quiere habitar, en tu corazón, en tus pensamientos. Aún hacia el final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, versículo 3, dice, Entonces oí que desde el trono salía una voz, una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Un tabernáculo era una tienda, como una tienda de, de acampar, ¿sí? Una tienda que se podía desarmar, se podía doblar y se podía transportar. Aquí en simples términos está diciendo, aquí está la habitación de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. De veras que si sí, sí, después de haber leído estas palabras, estas escrituras, no te convences de, de, de lo que Dios pretende, del anhelo del corazón de, de, de Dios, desde el principio, desde el principio, desde el génesis, hasta el final, hasta el apocalipsis, dice prácticamente lo mismo, que Él quiere habitar con nosotros, Él quiere establecer una relación una relación en la cual nosotros le podamos conocer. Así que yo te invito a que no cierres tu corazón y escuches con atención. Dios no quiere una relación lejana. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo eh, pues las fiestas de fin de año y mucha gente es, es cuando aprovecha para para ir a las iglesias y en realidad es el único momento, el único tiempo en el año cuando se paran en una iglesia. ¿Ah? Tristemente. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que nada más vayas una vez al año, al, al templo, a la iglesia, ahí para que medio purifiques tus maldades, medio limpies tus, tu conciencia sino Él quiere estar todos los días contigo. Y como, como he insistido en estos momentos, Él no quiere algo superficial. Yo estoy convencido de que Dios quiere algo profundo contigo. Y mira, hay, hay algunas escrituras que nos hablan acerca de esto, porque, pues, si tú lo miras de manera cotidiana, Puedes tener amistades que son, pues, eh, que las ves de repente, ajá, las saludas, te da gusto ver a esas personas. Puede ser un simple compañerismo como los compañeros de, de, de trabajo, ajá, tu oficina, ajá, que los, los miras, los saludas, ajá. Eh, tal vez de repente sal, salen a, a almorzar a comer juntos, a pasar un tiempecito, pero de ahí no pasa. Uh -huh. En cambio, hay, hay personas a las que tal vez tú aprecias mucho y, y pre, procuras estar con ellos eh, cerca. ¿Por qué? Porque te han brindado confianza, porque tú te sientes muy a gusto con ellos. Mira, aquí en, en casa eh, hemos tenido la verdad la oportunidad de tener muchos amigos. Y, y hemos tenido amistades con las que verdaderamente hemos, hemos logrado vínculos muy estrechos, donde incluso a veces hasta vamos de vacaciones, salimos a todos lados juntos. ¿Por qué? Porque nos gusta estar juntos, porque nos agrada mucho platicarnos, nos agrada mucho pasar lo más que podamos juntos. E incluso con algunas amistades hemos visto a nuestros hijos crecer. Ajá. Y ellos han, han sido testigos de nuestra amistad y cómo nos procuramos, cómo nos llamamos, cómo nos invitamos a, a comer, a, a, a nuestras casas. Y, y de veras pasamos mucho tiempo juntos. Hay un amigo en especial con el que... Ya, ya no tanto, pero anteriormente sí pasábamos muchas horas y podíamos estar platicando por horas, por horas. A veces nos daban las dos, tres de la madrugada y seguíamos platicando, seguíamos, nos seguíamos riendo de cosas, seguíamos eh, con esa convivencia tan, tan agradable. el Señor quiere precisamente eso contigo. No un hola y hasta luego, no algo así superficial, no, sino algo verdaderamente profundo. Yo creo que Él es la persona en quien más podemos confiar. Muchas veces, ¿por qué buscamos amistades? ¿Por qué no nos queremos sentir solos? porque necesitamos a alguien que nos escuche, porque muchas veces necesitamos ese ánimo, eh, ese consuelo, o, o simplemente esa persona que, que tiene esa paciencia para escucharnos, y viceversa, ¿Ah? porque una amistad es mutua. Isaías 29, versículo 13, dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Es precisamente de lo que de lo que les mencionaba. Puede haber una distancia muy grande entre, entre Dios y nosotros o podemos acortar esa distancia. ¿Verdad? Pero aquí en este versículo, date cuenta, el Señor mismo dice: muchas veces este pueblo se acerca a mí con su boca, ¿ah? con su boca pidiendo: ay, Diosito, ayúdame, ayúdame porque estoy en problemas, ayúdame, ayúdame porque ahora sí estoy con muchas deudas, ay, Diosito, ahora sí, ayúdame, ayúdame porque la cosa, la situación económica está muy fuerte y yo necesito trabajo, yo necesito esto, yo necesito comer yo necesito un carro, yo necesito aquello y, y como que Diosito de repente se convierte como si fuera como si fuera un banco ¿no? o, o en una institución donde tú puedes depositar ahí todas tus peticiones intenciones y demás eh, y, y, y esperar a que él conteste a que Él te, te dé todo lo que le estás pidiendo. Hay veces que tenemos ese concepto de Dios que solo, que solo está ahí para escucharnos cuando más lo necesitamos, cuando estamos en problemas o cuando verdaderamente tenemos algo muy urgente en nuestra vida. Entonces sí, decimos, Diosito, Diosito, por, por favor, escúchame. Pero hasta Dios mismo se da cuenta. Se da cuenta. Y él dice, su corazón está lejos, lejos de mí. Y eso como que no le agrada mucho. Por otro lado, David, el rey David, el famoso rey David. Un cantor de Israel, salmista, compositor, músico. Él, él estaba enamorado de Dios y le encantaba pasar tiempo con Dios le encantaba alabarle, le encantaba cantarle y tener esos tiempos de, de diálogo con Dios y por ejemplo en el Salmo 63 versículo 8 dice está mi alma apegada a ti Fíjense bien, esa distancia, claro que sí se puede acortar. Claro que podemos estar pegaditos a Dios. Así como lo expresó David en este salmo, mi alma está apegada a ti. Por ejemplo, un niño pequeño, un niño pequeño de cinco y seis años, Muchas veces está muy apegado, ya sea a su padre o a su madre. Cuando siente alguna amenaza, algún temor, ahí está, pegado, pegado a su papá o a su mamá. Tú puedes estar pegado a la presencia de Dios. Tú puedes estar pegado a Él, escuchando sus palabras, escuchando... Como, como Él te dice que te ama y que tú eres su especial tesoro. Él quiere expresar tantas cosas a ti. La invitación ahí está, que tú te acerques, que tú te acerques. Dice, dice la Biblia, buscadlo y viviréis, búscalo y vivirás, búscalo mientras pueda ser hallado. Porque no todo el tiempo va a estar abierta esta puerta. Hoy estamos viviendo tiempos en donde Dios ha abierto las puertas para que nosotros nos podamos acercar a Él. Continuando con, con esta, esta temática, eh. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que habla acerca de un río. Ajá. Yo he entendido y he comprendido que este río es su presencia, su presencia, porque él mismo se describe como el agua de vida. Entonces él, él habla, eh, el profeta que, que escribe esta, este pasaje, dice que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 hasta los tobillos recuerden un poquito avanza mil codos y, y lo, hace, lo hace entrar a las aguas y el agua le llega a los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas entonces avanza un poco más por la orilla del río y lo mete al río y ahora el agua le llega a las rodillas. Luego midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ajá. Se refiere a las espaldas. Entonces avanza otro poco y ya el agua ya tiene mayor profundidad. Ahora le llega a las espaldas. Midió otros mil. Es decir, avanzaron otra distancia. Y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Había que, que, que cruzar ese río nadando. Y yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de estar cerca de un río o de poder meterte a un río. Ajá. hay que tener mucho cuidado, obviamente, porque eh, los ríos tienen su, su, grado de peligrosidad, pero yo sí he tenido oportunidad de meterme a algunos ríos y, y es, es muy, muy interesante. Cuando, cuando estás a la profundidad de los tobillos, bueno, ahí eh, no pasa gran cosa, ajá. Cuando ya estás al, al nivel de las rodillas, bueno, ahí ya, ya cuesta un poquito ya más de trabajo moverse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el río lleva fuerza ¿ajá? y ya cuesta un poquito de trabajo. Ya cuando el agua te llega a las espaldas, bueno, ya ahí sí ya hay que tener más cuidado, ¿ajá? porque las corrientes del río pues te pueden llevar. Pero qué decir, cuando ya no pisas el fondo... Entonces, ahí, ahí ya vas, ahora sí que, a donde te lleve el río. Y como te decía, este río es una figura de la presencia de Dios. Conforme tú vas conociendo más y más de Dios, Dios te va llevando a nuevas profundidades. Primero a los tobillos llega a ese nivel, luego a las rodillas, luego a las espaldas. Pero va a llegar un momento en que ya no vas a poder moverte de acuerdo a tu voluntad. Sino va a llegar un momento en que vas a estar en esas aguas profundas y tú te vas a mover en la dirección y en el rumbo en que Dios quiera. eso es algo también que, que Dios quiere eh, hacer contigo. Él quiere llevarte a lugares profundos, a lugares donde tú vas a quedar sorprendido, maravillado de lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti y en tu entorno. Ajá porque ya no vas a vivir una vida eh, normal como cualquier otro ser humano, créemelo, Dios te quiere llevar a, a vivir una vida y a experimentar una vida de poder, una vida gloriosa, una, una vida donde tú puedas ver sus milagros, donde tú puedas eh, experimentar cosas que tal vez jamás en tu vida has experimentado. Dios te quiere llevar a lugares poderosos. El, el final de este capítulo habla de, de que ya, ya en estas profundidades del, del río hay abundancia de peces. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Esto significa que hay hay abundancia en tu corazón habrá abundancia ajá, en tu vida y no me refiero a, a esa a ese evangelio de la prosperidad que muchos dicen y mencionan que vas a tener el, el mejor carro que vas a, a tener muchas riquezas que vas a tener eh, muchos bienes materiales no me refiero a ese a ese tipo de éxito sino que hay un tipo de éxito que Dios te da que es, va más allá del pensamiento humano. Si te lo cuento, tal vez no me lo crees, pero tú lo tienes que experimentar. Dios quiere hacer obras grandes a través de ti, cosas maravillosas. Así que, la invitación ahí está. Dios no se conforma con querer una, una relación superficial, no. Quiere una relación profunda contigo. Que tú lo conozcas verdaderamente como es. Que tú conozcas las profundidades de su ser, de su amor. De ese amor que tiene por ti. Éxodo 33, versículo 11, es una de mis, eh, mis citas favoritas. Eh, habla de cómo Moisés tenía esa cercanía con Dios. Dentro de la carpa de reunión, dice aquí, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Así hablaba Moisés con Dios, cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y así, así puede ser, así puede ser tu vida, puedes tener esos encuentros cara a cara con Dios. Más adelantito, en Éxodo 33, versículo 17, dice, estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice, está bien, Moisés le estaba pidiendo, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder. Y Dios le contesta y le dice, está bien, haré lo que me pides. Muchas veces Dios va a hacer lo que tú le pides. porque Por amor, porque te aman. Le dijo el Señor a Moisés, haré lo que me pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. A propósito, escogí esta versión porque lo dice de una manera muy hermosa. La, la versión tradicional dice, te conozco por nombre. Ajá. Te conozco por nombre. ¿Pero qué significa verdaderamente esa frase, te conozco por nombre? Esa frase quiere decir, te conozco bien, sé quién eres. Y me gusta cómo, cómo lo dice aquí, cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Hay mucha gente que no cree que, que puede convertirse en amigo de Dios. Pero es algo posible. Así fue con Moisés y que crees que también así fue con Abraham, al que se le conoce como el padre de la fe. Dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. La nueva versión internacional. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios. Y esto se le, to, se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí está. Puede haber, puede haber tan, tanta cercanía entre tú y Dios. Que tarde o temprano. Él te va a considerar su amigo. ¿Sabes en qué otra ocasión menciona algo así? Eh, en un pasaje de, de Juan, cuando les dice a sus discípulos, ya no les llamaré más uh, siervos, sino amigos. Le llamó a sus discípulos amigos. Porque él, él les estaba contando todas las cosas acerca de su padre, acerca de, de, de la voluntad de Dios. Y, y él al darles a conocer todas estas cosas, ya los estaba considerando como sus amigos, como sus, sus, su personas, sus personas más cercanas a él. ¿Cómo se logra... ¿Cómo se logra una amistad? Una amistad profunda. ¿Cómo se logra? Mira, pues ahora sí que en, el, en la vida cotidiana, ¿cómo, ¿cómo haces amigos? Yo sé que a algunos les cuesta trabajo, a otros no. Pero básicamente empieza una amistad cuando tú te empiezas a interesar por la otra persona. Por ejemplo, yo, yo recuerdo cuando conocía a, a mi esposa, eh, pues obviamente uno quiere eh, conocer a la persona, entonces uno comienza a interesarse y uno comienza a hacer preguntas. Uno comienza a, a prestar atención a qué cosas le agradan. ¿eh? Por ejemplo, en la comida que más le gusta, los lugares que más disfruta, las cosas que, que ella o esta persona detesta o aborrece, ajá, tratamos de evitar esas cosas. Pero cuando poco a poco vamos descubriendo los gustos de la persona, entonces vamos, vamos conectando. Y a lo mejor hay cosas en las que coincidimos, a lo mejor hay cosas en las que nos complementamos. Pero finalmente, cuando tú te empiezas a interesar por una persona, comienzas a establecer vínculos. Se comienzan a abrir los corazones. Y sobre todo cuando se, se establece todo esto en medio de un, de un ambiente de confianza. Ajá, porque hay veces que la gente te empieza a hacer muchas preguntas y tú empiezas a desconfiar y dices, y dices no, eh, que esto está muy raro. A mí, a mí no me parece bien que me estén haciendo tantas preguntas. Pero cuando la persona te inspira esa confianza, pues claro que tú le abres su, tu corazón, ¿verdad? Claro que tú le empiezas a, a contar cosas en confianza. ¿ajá? Y, y comienzan a conocerse el uno al otro. Así pasa con el Señor si tú te das esa oportunidad, si tú le empiezas a abrir tu corazón a él, él también va a abrir su corazón a ti. Hay una escritura en, en Santiago, en el, en el libro de, de Santiago, en el capítulo cuatro, déjenme encontrar esta cita, no, no la tenía preparada, pero Ahorita, en estos momentos, me acordé. Me acordé de lo que dice. Santiago, capítulo 4. Ah, se, se está escondiendo. Santiago 4. Dice el versículo 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¡Qué hermosa palabra! Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y miren, ahora sí que si tú quieres saber eh, cómo agradar a Dios y que Dios te ame de verdad, es muy fácil, muy fácil, ¿no? No hay gran ciencia detrás de todo esto. Mateo capítulo 7, déjame leer de los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, porque hay muchos que, que dicen, no, yo, yo, sí, yo sí oro, yo sí rezo a Dios.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 En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eh, muchos en ese tiempo dirán, Señor, no hicimos eh, muchas cosas buenas a favor de la comunidad. Señor, no, no, este, ¿no te acuerdas que yo fui cada fin de año a, a, a la iglesia, al templo? ¿No te acuerdas que yo andaba por ahí y de repente me aparecía en la iglesia? ¿Qué no te acuerdas que yo la verdad fui, fui muy buena persona mientras estaba en la tierra? No basta con ser bueno. Nuestras buenas obras no nos van a meter al cielo. Muchos van a presumir de las obras tan buenas que hicieron que dijeron Señor, Señor lo hicimos en tu nombre pero yo les diré claramente nunca los conocí apártense de mí qué palabras tan fuertes fíjense que les he de confesar algo tengo unos, unos vecinos que son muy muy callados. Y la verdad, eh, pues, no se ha dado nunca esa oportunidad de poder eh, tener una amistad o siquiera una relación con ellos. Entonces, a pesar de la cercanía a pesar de que están aquí junto a la, a la casa es curioso pero no los conozco tal vez si los, los veo en el supermercado o en algún lugar tal vez de vista ok, los, los ubico ajá puede que, que diga: ah son mis vecinos pero si ustedes me preguntan ¿Qué le gusta de comer? Eh, ¿Cómo se llama? Créame que ni siquiera recuerdo sus nombres. Son personas tan cerradas, tan reservadas que hay veces que, que trato de saludarles y, y me dan la espalda. Entonces, bueno, digo, bueno, a ver si algún día me escuchan, porque yo también quisiera hablar con ellos para para darles unas buenas nuevas de salvación. Pero ese es un ejemplo de cómo se puede estar tan cerca, pero no se conoce realmente a las personas. Y ellos no me conocen a mí. Entonces, ¿tú quieres ser un conocido de Dios o un desconocido? Que Dios... Dios diga, yo nunca lo conocí. Eso yo creo que sería una cosa realmente muy triste. Que Dios dijera, no, yo no lo conozco, a este no lo conozco. En cambio, dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los obedece. Ese es el que me ama. Y yo le amaré. Es algo realmente básico que el Señor pide. Y créanme que no pide mucho, porque los hay, hay dos mandamientos importantes en la Biblia. Uno de ellos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es que, por ejemplo, en una relación conyugal, se tiene que amar con todo, ¿verdad?, no se puede que tú te entregues por partes, que, que digas a tu esposa o a tu esposa, ¿sabes qué? Eh, eh, me voy a entregar en parcialidades, me voy a, a entregar poco a poco a ti. Yo creo que vamos a empezar por un 60%, ¿no? Y vamos viendo sobre la marcha si las cosas funcionan y entonces me voy entregando más y más. Pero de momento me voy a entregar un 60%, porque el, el 40% restante... Pues lo quiero dedicar a otras personas que también amo y que también quiero estar con ellos. ¿Verdad que en el matrimonio no se puede así? <risa> en el matrimonio debe haber una entrega, una entrega total al 100%. No te puedes entregar poco a poco o en partes y decirle a, por ejemplo, que yo le dijera a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a entregar un 80%, pero el, el 20% restante, pues es para esta chica que de la, de la, de la escuela que, que la verdad me sigue gustando y pues todavía quiero verla y todavía quiero besarla. No. Cuando se tiene una relación, debe haber respeto. Cuando se tiene una relación,. Una amistad, tú quieres agradar a la otra persona. Tú quieres, como, como decimos aquí en México, tú quieres caerle bien. Ajá. Para que pueda existir esa amistad, esa relación. Así que yo creo que debemos entender, después de todo esto que hemos hablado, platicado. Dios quiere un, una amistad contigo y no cualquier amistad. Quiere una amistad profunda. Quiere una amistad sincera contigo. Te recuerdo las primeras palabras que estábamos hablando en esta charla. Dios quiere habitar en medio de ti. Quiere que tú le conozcas. Él ya te conoce. Pero quiere establecer esa relación cercana contigo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tienes una gran oportunidad por delante. Una oportunidad de conocer a Dios conocerlo profundamente y no conformarte con algo superficial no, no, no él quiere verdaderamente una relación profunda contigo y tú dirás ¿qué puedo hacer? Entrégale tu corazón así de fácil es como si como si tú fueras conduciendo un vehículo y lo has conducido tan mal a lo largo de tu vida que te has metido en problemas, te has metido por lugares donde no has debido eh, has, has averiado el, el, el, el vehículo Ajá. Y, y ya está tan tan mal el vehículo que ya, ya. es necesario que que tú le entregues tu corazón a Dios para que Él tome el volante, Él pueda conducir tu vida y la pueda llevar adecuadamente. Porque nosotros nos encargamos de echar a perder muchas cosas. Nosotros muchas veces fallamos, cometemos muchos errores. Pero uno de los grandes beneficios de entregarle nuestra vida a Jesucristo es que a través de esa amistad, a través de esa relación que tú puedes tener con él, tú vas a tener éxito, los mejores éxitos de tu vida. Tú vas a tener paz, tú vas a tener alegría, vas a tener alguien con quien platicar, alguien a quien poder confiarle tus cosas, alguien con quien llorar porque a veces necesitas llorar. Tú necesitas a Jesús en tu corazón. Yo te invito a que si nunca le has entregado tu vida, en este momento lo hagas. Y si quieres repite conmigo estas palabras. Dile Señor Jesús, en estos momentos yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte mi corazón. Y quiero comenzar una amistad contigo. Reconozco que por mis errores, por mi, mis pecados me he alejado de ti y te he mantenido a la distancia, pero hoy quiero acercarme a ti y quiero que tú tomes mi vida y me enseñes, me muestres la forma correcta de vivir. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y gracias porque tú diste tu vida por mí en una cruenta cruz. Gracias, Señor, porque pagaste por mis pecados. Y hoy tú limpias mi corazón, tú limpias mi vida. Gracias, Señor, por aceptarme, por aceptarme como hijo, como hija muchas gracias, y dilo en el nombre de Jesús, amén. amén, Te felicito si tú hiciste esta oración por primera vez, te felicito, haznos saber que lo que lo hiciste porque queremos estar en contacto contigo, escríbenos, ponnos ahí tú tu por lo menos tu correo electrónico para poder estar en contacto contigo y de veras, qué bueno que escuchaste este mensaje. Dios quiere ser tu amigo y no cualquier amigo, quiere una amistad profunda, una amistad verdadera, una amistad que va a durar para toda una vida y créeme que Dios Nunca te va a traicionar. Siempre va a estar ahí para ti. Él te quiere dar lo mejor. Él te quiere amar. Dios quiere ser tu amigo. Gracias, amigo, por escucharme. Gracias porque yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Y estoy para servirte. Espero que tengamos otra oportunidad más adelante en un futuro de volvernos a encontrar, aún a través de estos medios. Gracias a Dios, gracias a Dios por tu vida. Amigos, me despido. Muchísimas gracias al pastor Antonio Florido por esta oportunidad y reciban saludos desde México, desde el Centro Cristiano Calacuaya. Hasta pronto, bendiciones, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.